Buenas, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Les voy a hacer una muy pequeña introducción a lo que es SQL Server, a lo que es base de datos, a lo que es el motor en realidad, para que podamos entender o, o dar desde acá en adelante el punto de partida para poder trabajar con, con esta herramienta. Sí. Antes que nada hay que entender que lo que vamos a hacer está compuesto por dos patas. La primera pata es el motor de base de datos y la segunda, pata, eh, la segunda pata es la interfaz o es la tool, la herramienta, que nos permite manipular la información que está dentro del motor de base de datos. Sí, son dos cosas totalmente diferentes. Esta pantalla lo que estoy mostrando ahora es el SQL Server Management Studio, que para descargarlo sería el primer link, que es este que les voy a pasar después es el SQL Server Management Studio, que les baja el setup. Esta tool vendría a ser el equivalente al IDE del Visual Studio, el cual a mí me permite hacer consultas a la base de datos, crearles tablas, me permite eh, hacer eh, este, eh, pro store procedures, por ejemplo, me permite armar las relaciones. Pero no es la base de datos. ¿Por qué no es la base de datos? Porque esta tool que estoy mostrando, esta pantalla, lo que me permite es manipular las bases de datos. Bases de datos que pueden estar a nivel local en mi computadora, en mi máquina, o bases de datos que puede estar en un servidor externo, en otro tipo de, de, de máquina, o en la nube, ¿sí? en el cloud. Por tal razón, para poder tener una instancia de una base de datos en nuestra máquina, Necesitamos instalar la otra pata, que en realidad es la primera que les mencioné, que no es más que otra cosa que el motor de base de datos. El motor de base de datos se baja de la página de Microsoft, también se los paso el link, y la recomendación es que bajen el, el developer. Si sí, el developer tiene una edición un poco más completa que el Express, para ser sincero y para ser honesto, el Express también nos podría servir para lo que vamos a hacer, pero la idea es bajar el developer, es más completo. Le damos a descargar y lo que vamos a hacer es descargar justamente ese archivo. Cuando lo ejecutamos, esto es lo que nos prepara o lo que nos pide, en este caso, es que digamos que queremos instalar. Si vamos a personalizado, nos muestra un poco más de herramientas a la hora de instalarlo o bien podemos ir a la instalación básica que es la estándar que nos va a servir. Le damos a aceptar. Le decimos en qué carpeta lo vamos a poner y le vamos a dar a instalar. Yo como ya lo tengo, debería de rechazarme o debería de tirarme algún error. Vamos a probar. Esto suele tardar un poquito. Bien, está instalando. Está instalando algunas, algunas tools. Una vez que termina de instalar, sigo con el video. Bien, ya cargó toda la barra, hizo, hizo su, su instalación, su magia. Y ahora en este caso lo que nos dice es que me acaba de instalar automáticamente, sin que yo se lo pida, me acaba de instalar una instancia de base de datos. Me acaba de instalar esto. que ven acá? Eso es lo que me acaba de instalar. Me acaba de crear una base de datos en mi máquina local que va a tener ese nombre puntualmente. Entonces, yo tengo algunas opciones, por ejemplo tengo personalizar, que va un paso más allá y a mí lo que me permite hacer si quiero es configurar puntualmente de mis bases de datos algunas configuraciones como por ejemplo agregar algún nombre, alguna, alguna, un, algún usuario en particular que no necesariamente sea el usuario de la máquina, podría dar algún permiso externo para algún otro tipo de usuario, alguna otra persona y demás. Yo la verdad que esto no lo necesito hacer, pero se los estoy mostrando para que vean que, que se puede hacer. Pueden agregar otro tipo de cosas. Pueden agregar, acá tengo la configuración a cuál le voy a configurar, cualquiera de las dos bases que yo tengo. Microsoft SQL Server y SQL Server 1. Por ejemplo, vamos a elegir la 1, que es la, la que recién instalé. Y a esa le puedo instalar más cosas, Machine Learning le puedo instalar eh, integration services para quienes trabajen con SSIS puedo empezar a agregarle más cosas a mi base de datos la verdad es que no yo no necesito agregarle nada por lo tanto si sigo me va a explotar yo tendría que agregar algo por ejemplo instalar no sé integration services esto no hace falta que lo hagan no es para la materia no es para la cursada pero bueno sepan que existe si yo le doy next me va a permitir en este caso configurar cómo quiero que esto se, se ejecute, si se ejecuta automático o no y ahí tenemos toda la nueva instalación que va a hacer. yo En este caso no me interesa instalar esto, me ocupa espacio y no lo necesito, así que yo simplemente lo voy a dejar como está. Desde acá mismo yo puedo instalar el microsoft sql management studio que es lo que les había mostrado acá en esta tool que está acá, la pueden bajar directamente o ya que instalan el motor de base de datos, lo pueden instalar de acá. Porque básicamente lo lleva a la misma página para que la bajen. Así que por ahí no sé si hace falta que les pase todo. Pero bueno, por las dudas se los paso igual. Una vez que esto está instalado, yo puedo poner que me quiero conectar ahora a la instancia. O bien lo puedo hacer de la forma común, típica y, y de la forma que se suele, se suele hacer. Que es, voy a cerrar este Management, este management Studio primero. Le voy a cerrar la instalación de SQL Server. ¿está seguro de que querer salir? Sí, ya está, porque ya se instaló. Y ahora lo que quiero que vean es lo siguiente: si yo voy a menú inicio y pongo SSMS, es el Microsoft SQL Server Management Studio. Cuando lo abro, lo que se va a abrir en este caso es la, la ventana que teníamos antes, la ventanita que teníamos antes. Entonces, ¿qué pasa con esto? Como habíamos dicho, esto era la tool que a mí me permite, ¿sí? me, me permite a mí poder conectarme con las bases de datos. ¿Qué bases de datos tengo corriendo en mi máquina? Si yo voy y hago botón derecho, administrador de tareas, y voy a servicios, en la parte de servicios, yo voy a ver que si las ordeno, que las, las puedo ordenar por, eh, por el ID de ejecución, vamos a ordenarlo de vuelta, si me aparecen arriba. Lo que voy a tener acá son las instancias. Acá tengo la primera, ¿ven? ssms eh, SQL Server. Si yo vengo para este lado y las busco, ahí tengo las dos instancias de las bases de datos corriendo. ¿sí? Vamos a hacerle un zoom mágico a esto. Eh, no me llevo muy bien con esto. Ahí está. Ahí tengo las dos instancias de SQL Server corriendo en mi PC. ¿sí? La base de datos 1 y la base de datos 2. En realidad el motor, ¿no? Las instancias de la base. Porque cada instancia puede tener muchas bases de datos adentro. No es una instancia y una base de datos. Imagínense que esto podría ser, eh, he llevado un ejemplo, no estoy muy original hoy, pero esto podría ser como una empresa, pues, supónganse, y dentro de la empresa pueden tener, o podría ser más fácil la, la facultad, esto podría ser la facultad, y adentro de la facultad hay diferentes cursos. ¿sí? Primero A, primero C, primero D, segundo A, segundo C, segundo D, tercero A, tercero... Ok. Cada uno de esos cursos es una base de datos. Que internamente va a tener tablas, scripts y demás. Pero esto sería como la universidad o facultad 1 y esta sería la 2. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Yo voy a intentar conectarme en este caso a SSMS SQL Server. Entonces, yo elijo localhost localhost por defecto me conecta a la primera. Pero si quiero ser un poco más específico, lo que tengo que hacer es, vengo acá al Connect Object Explorer, al enchufecito o bien al Connect, el enchufecito es directamente un database engine, que es lo que vamos a hacer acá en este caso, y lo que voy a hacer es tratar de conectarme a esa base. Entonces, SS es MSS SQL Server. Le voy a dar enter, y si escribí bien el nombre, que creo que me pasé, creo que lo escribí mal, a ver, vamos a hacer lo siguiente, si no, browse, y en browse pedía de poder verlas a las dos instancias, eso es mucho más fácil y más práctico si ustedes tienen una dirección ip como yo tengo ahora, en este caso si yo tuviera este proyecto de base de datos yo podría conectarme a un server puntualmente en el cual está en la web ¿sí? yo al tener esto <coughs> este proyecto de base de datos por ejemplo yo podría autenticarme con un usuario de contraseña y me estaría conectando a un proyecto de sql que está en otro server pero tal vez no lo necesito, tal vez no me hace falta. Por lo tanto, yo me voy a conectar simplemente a mi base local o voy a poner Browse for More. El Browse for More lo que les abre es en Local Servers, adentro de Database Engine, van a ver las dos bases de datos que ustedes tienen. La eligen y listo, eligen la que quieran. Yo en este caso voy a elegir la primera, que es Desktop, esta que está acá. En la cual esto es lo mismo que escribir, punto porque es la por defecto, es la primera que se crea, o bien es lo mismo que escribir localhost. Cualquiera de las tres opciones funciona de la misma forma. Localhost funciona, me desconecto y me vuelvo a conectar, punto, me conecto y van a ver que funciona. Y lo mismo si yo voy a Browse for More, Database Engine, elijo el Desktop, en la primera, le pongo conectar y me conecta a la primera. ¿sí? Bien. Para que vean la diferencia entre lo que es el motor de base de datos y la tool que me permite acceder a la base de datos, lo que van a ver o lo que van a poder hacer en este caso es. Si yo tengo esta, esta, este motor, ¿no? que es el primero en realidad, por más que aparece con este nombre, es el primero. La realidad es que es el Microsoft SQL Server sin el 0.1. Si yo voy otra vez, vuelvo a mi administrador de tareas y desactivo esa base de datos, es decir, le pongo detener. Ven que ahora me parece en detenido. Para esa base de datos, para la base de datos que yo tenía ese google Server. Vamos a ver si lo podemos achicar un poco así entra todo. Ahí está. Van a ver que dice detenido. Si yo ahora me quiero conectar a esa base, lo más lógico, o lo que tendría que pasar, es que no me conecte. No me conecta porque está apagada la instancia de SQL, está deshabilitada. Por tal razón yo no voy a poder conectarme a esa base. ¿sí? Está fallando. En este caso, después de un rato, vamos a esperar un ratito y demás... Lo que va a hacer es justamente tirarme el error de que no está accesible, de que intentó conectar si no pudo, de que tal vez no hay conexión, lo que sea. No me acuerdo bien el error. Acá está. Dice simplemente que no se puede conectar a la instancia, nada más. Ok. Pero sabemos qué es lo que pasó. Lo que pasó es que yo fui y pausé esa instancia. Si yo le hago botón derecho, iniciar, y queda en ejecución esa instancia, yo le doy connect y ahí me va a funcionar. ¿Sí? Esto es lo básico que ustedes tienen que tener a la hora de instalar SQL Server. No les mostré cómo instalar el Management Studio porque es un siguiente, siguiente, siguiente, siguiente, siguiente. Si quieren lo probamos. Sería este. Este sí pesa porque esto, es un, esto no, no baja los paquetes de internet y demás. Esto pesa un poquito más. Pesa 600 y pico de mega solo en el instalador. Pero es un siguiente, siguiente, siguiente, siguiente, siguiente. No tiene mucha mucha lógica. Igual ahora se los muestro. Bien, ahí bajo. Bueno, en mi caso no va a querer porque ya lo tengo. Voy a intentar repararlo, a ver si me deja abrir algo. Creo que no. Vamos a probar, a ver, vamos a esperar a que cargue la barrita y seguimos. Bueno, básicamente salió mal la reparación porque no me mostró ninguna opción. Básicamente me volvió a instalar el SQL Management Studio encima del que tengo y me pide reiniciar la máquina. Así que lo más lógico sería que desinstalo todo y le muestre la, la, la instalación. Pero es, no es nada más que un siguiente, siguiente, siguiente, sino cualquier cosa eh, después me, me preguntan. Pero pasaría por ahí, no es, no es muy complicado. Sí. Ya con eso deberíamos de tener, en este caso, nuestra base lista para ser manejada Y ahora, lo que les quiero mostrar es lo siguiente Porque la base viene de esta forma, así como está No viene con una base de datos por defecto, como para que ustedes puedan hacer pruebas sobre eso Entonces, eso se los voy a mostrar de cómo instalar esta base de datos, se los voy a mostrar en, en otro video